¿Considera usted, son justificados los constantes aumentos de precio en los combustibles? Esa es la pregunta del día. Vámonos, vamos a ver si ustedes en el camino nos hacen una... No, no hacen el feedback. Vamos para, a ver qué opina eh, la gente. Va, nos hacen el feedback, ¿verdad? Para, para ver qué opinan. 829-451-3381. ¿Sí? Nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Así es que... Nada. Eh, miren, el asunto de la ley que cambia los días festivos para evitar la ruptura de la semana laboral, tiene a buen propósito. O tiene buen propósito. Lo que pasa... Que como siempre nosotros los dominicanos vivimos, eh, bueno, los gobiernos, los políticos nacionales viven eh, resolviéndole los problemas o por lo menos beneficiando a la iglesia católica. Todo, todo, lo, que, todo lo que pasa es precisamente por eso. Los días de, de fiesta de la iglesia no se cambian. Yo pensaba eso, amado, con el respeto que se merece todo lo cristiano y católico, me disculpan, pero ¿qué tiene más relevancia e importancia? No, no, no se cambian, entonces tú o ¿A sea, los bueno, días patrióticos? No, la, la, para, la, para la nación... El día de la Alta Para la nación, para la nación, para la ideología política nacional... Eh, la, los, las fechas patrias no tienen tanta importancia como la fecha pero realmente no es que tengan importancia, es que debajo de ese criterio subyace la idea de que con la iglesia no se uh -huh. pelea, ¿tú entiendes? Eh, porque es una vaina que viene del trujillismo. Pero no está no, no, no lo veo bien. Claro. El, me perdonan los católicos y todo no, lo demás, no, no, pero yo claro no lo veo que bien. No, nadie que tenga dos dedos de frente lo va a ver bien, o sea, en definitiva... Tú no puedes privilegiar tanto a un sector. El miércoles día de nuestro Patricio. Fíjate fíjate que el concordato, el concordato es claramente inconstitucional. El TC acaba de declarar que no. ¿Tú sabías eso? O sea, el TC, el Tribunal Constitucional Criollo Dominicano, acaba de violentar sus, sus mismos preceptos. Porque en definitiva la Constitución dice lo que el Tribunal Constitucional dice que dice. Sí, porque al final es el intérprete sí. número uno, es el único intérprete que tiene la Constitución, el único intérprete válido que tiene la Constitución. Y él dice, no, el concordato no es, pero ¿quién está, quién está presidiendo el Tribunal Constitucional? Un hombre que nada más le falta a la sotana, por su amplia relación con la Iglesia Católica, sobre todo con la Pucamay, Agripino Núñez y toda esa gente. Yo me imagino que irá... Hacer una actividad especial con motivo del fallecimiento de Monseñor Gripino. Tre tres días. Increíble, pero días. Días. esto es Dominicana. Tres días. Nos siguen vendiendo espejitos sí, por sí, oro. Sí, sí, claro, claro. Sí, sí, no, pero claro, la iglesia vino para quedarse, se entronizó en la República. Bueno, señores. Pero nada. Para eh, el Así es la cosa. Vamos entonces, mis amigos, a recordarles que los combustibles aumentan 2 y 8 pesos. ¡Qué maravilla! ¿eh? Los combustibles aumentan 2 y 8.80, acusan a actuales funcionarios de quedarse callados. El pasado fin de semana los usuarios de las redes sociales se volcaron en contra del presidente Luis Abinader Corona, del ministro de Industria y Comercio Víctorito Bisonó y de la senadora Farideh Raful por el cambio de postura que han exhibido ante las constantes alzas de los precios de los combustibles. La polémica a raíz del aumento de entre 2 y 8.80 en el precio de los combustibles anunciado este viernes. Recordaron que cuando estaban en la oposición siempre emitían sus opiniones en defensa de la población, pero ahora se quedan sin palabras en defensa de la, de la población. Los usuarios coinciden en que Bisonó en la oposición proponía muchas alternativas para bajar el precio de los combustibles. Sin embargo, en el llamado gobierno del cambio siguen los impuestos abusivos y el alza de los precios. Para la semana del 22 al 28 de enero, la gasolina premium se venderá a 283.60 para un aumento de 5 pesos y la gasolina regular a 266.50 el galón, que sube 4 pesos. El gasoil regular se comercializará a 212.60, es decir, 4 pesos más que el precio actual, mientras que el gasoil óptimo sube a 5 pesos y se venderá a 233.10 por galón. Ahí están mis amigos las imágenes. Es increíble, vamos a tener que volver a los a lo caballos y la cosa. Muy bien, adelante, Yerjan. Miren, de acuerdo a lo que dice la pregunta de la producción del día de hoy, dice, ¿considera usted, son justificados los constantes aumentos del precio de los combustibles? Bueno, pudiéramos decir que sí, pudiéramos decir que no, por eso poco importa. Porque ¿saben qué es lo que importa hoy? Precisamente que la gente le ha tomado el discurso a la gente que gobierna hoy que antes criticaban el alza de los combustibles. Y ahí es donde está el problema. Por eso es que yo siempre digo de los políticos chatarras que tenemos en la República Dominicana que no basan su discurso en un fundamento lógico, en, en, en un planteamiento lógico y entonces critican por criticar. ¿Qué hacía Luis Abinader? Le han sacado todos los tweets desde 2015 para acá. 2015, 2016, 2017, 18, Todos los tweets que, que el propio Luis Abinader subía, publicaba, eh, criticando laza de los combustibles y todo lo demás, se lo han recuperado y se lo están eh, eh, eh, colocando en las redes sociales, especialmente en Twitter. Pero yo acabo de enviar ahí al, al WhatsApp del programa, para que ustedes vean la tendencia... La tendencia de, del fin de semana, ¿de quién fue? De manera irónica y sin decir absolutamente nada, la tendencia número uno de la República Dominicana, por encima de los gigantes y de todo el mundo, ¿eh? Los gigantes nunca fueron tendencia principal. ¿Quién es ahí? Pónganlo por pantalla, que la gente la vea. Farid de Raful. Farid de Raful fue la tendencia número uno del país durante el fin de semana. ¿Por qué? Ah, porque la agarraron y les rescataron unos tuits que ella misma publicó diciendo, volvieron a, eh, estamos hablando de, de, de cuando, ella, cuando ella era oposición, y decían esos tweets volvieron a subir los combustibles sin palabras. Es decir, ella ante el aumento de los combustibles, cuando era otro el gobierno, ella se quedaba sin palabras. Es decir, para ella era una afrenta el hecho de que subieran los combustibles hoy que suben los combustibles igualmente se queda sin palabras y el pueblo se lo ha reclamado la popularidad de esta señora incluso a quien yo apoyaba desde aquí eh, y la defendía se ha desplomado porque una, tenían un discurso cuando estaban en oposición y un discurso totalmente diferente a cuando están en el gobierno que ha subido el petróleo está incluso más barato que como estaba antes, en, en, en algunos episodios de la, de la historia nacional, que hay una crisis, que aquello que lo otro, sí, pero es que ustedes dijeron y criticaron justamente todo eso cuando estaban en oposición y ahí donde está el problema, de por qué no se puede hacer política barata, Política chatarra, que es lo que hace la mayoría de, de, de, de ese grupo de políticos que llegan aquí, criticando al otro, criticando a los que están, o criticando políticas que luego ellos mismos reproducen. Señores, miren, yo se lo vengo advirtiendo, lo que va a suceder aquí en este año es grande con el nivel de crisis que está entrando en la República Dominicana. Primero, el, el nivel de endeudamiento, el nivel de endeudamiento, y... Lo que tiene que ver con la inflación y el alto costo de la vida. A la gente que toma el consejo de, del economista que vino aquí hace unos días, el señor Taveras, y también de. de Bueno, eh, se me escapa, el, el, el candidato es el candidato alcalde de San Francisco de Macorís por la Fuerza del Pueblo, que como economista Trinidad. estuvo aquí. Trinidad. Emanuel hey, Trinidad. Hey, hey, Emmanuel quien les recomiendo a la gente que solamente gaste en lo necesario, porque las cosas se va a apretar, los, los combustibles van a seguir subiendo todos los fines de semana de manera paulatina. Al día que te suben el gas, eh, te, te mantienen la gasolina, luego te, suben el, luego te suben la gasolina, te mantienen el gas, y así sucesivamente nos van a dar cada viernes un palo acechado desde el Ministerio de Industria y Comercio, y eso evidentemente provocará que eh, un aumento considerable en todos los productos de la canasta de primera de la, de de, de, de, de la primera necesidad. Y eso ya lo estamos viendo. Vayan a los supermercados y hagan comparaciones para que ustedes vean. Y Carolina. Bueno, la verdad es que es una situación muy difícil a nivel económico lo que estamos eh, teniendo en República Dominicana. Ciertamente el tema de la pandemia, que eso lo hemos dicho acá, y, y los expertos que han venido acá, al canal hablan del impacto que están teniendo las economías eh, países desarrollados están viendo, se han visto afectados por la escasez y por el alza la República Dominicana no es capaz de eso tenemos una realidad eh, de inflación, de poca supervisión de lo que se está dando a nivel comercial en el mercado local eh, ¿qué está haciendo el gobierno para que aparte de ese impacto que se está teniendo eh, por el alza de los combustibles, por el petróleo a nivel internacional y por la escasez. Pero hay políticas e iniciativas que se pueden manejar desde acá y qué es lo que debe de hacer el gobierno. En el caso del comercio, de la parte comercial, no hay ningún tipo de control, señores. Yo he hablado de esto. Tenemos ese impacto de afuera, que no es controlable, esa variable a nivel internacional, los precios, eso no es controlable. Ahora, a nivel local, el gobierno tiene los mecanismos para hacer que ese impacto que se está teniendo, más allá de crear, que entiendo que deberían de hacer, crear políticas para que ese, esa, ese aumento y esa escasez no afecte tanto a la gente, también el control y la supervisión, señores. Aquí los supermercados... Aquí el comercio está manga por hombre haciendo lo que ellos quieran. Haciendo lo que ellos quieran porque nadie supervisa los precios. Usted compra un producto en un lado, un producto de 500 pesos, en 550. Usted va al otro y lo tienen en 600 y pico. 100 pesos más, un producto de 500 pesos. O tú puede hablar de 10, 15 pesos, 20. Entonces todo esto... Tiene un impacto en el bolsillo de cada uno de nosotros. Yo decía, cada día somos más pobres porque las cosas están más caras y ganamos lo mismo. Cuando tú ganas 10 mil pesos y con eso tú cubrías tus gastos hoy, con esos 10 mil pesos que tú ganas, que cubrías tus gastos, andas en los 18 o en los 20. Yo a veces me pregunto, ¿cómo se hacen las familias dominicanas? ¿Cómo se hacen? El aumento del petróleo, el aumento de los combustibles en el país, tiene un impacto directo en todo lo que consumimos y hacemos. No solo es echarle gasolina al carro, no solo es en eso, es que todo lo que se utiliza, todo lo que se hace que necesita combustible, esos aumentos van directamente a lo que nosotros consumimos y hacemos. Entonces, ante todo esto, se da el tema sumarle que está bien que han sido incoherentes estos políticos, pero a mí me preocupa más que esa incoherencia el impacto que nosotros estamos teniendo en los bolsillos. Organismos internacionales hablaban hace uno dos meses o tres, yo veía la información, del aumento de los productos, de esos aumentos que nosotros vemos en los supermercados que no se puede ir, y de la escasez. A nivel internacional es una situación que se está dando y que nosotros no estamos escapando de ella, señores, los supermercados. Eso es otro tema. Usted lo ve como cuando es diciembre, los escaparates, los están vacíos. Porque hay limitación de lo que llega. No solo en el área de la salud. Está en el caso de los árabes, no, no solo es eso. Cuando usted va al supermercado, usted ve el, el blanco, el vacío y muchos productos que no hay. Esta conducta no es solo de nuestro país. No hemos observado al gobierno pronunciarse al respecto. A la misma industria y comercio, de hito no. Proconsumidor, uno lo ve por las redes, haciendo con otras cosas, pero no se siente ese trabajo de garantizarle esas cosas que sí pueden controlarse desde el gobierno. Cierro diciendo, Amado, a mí me preocupa lo que estaba pasando con el bolsillo de las familias. Por supuesto que sí, la incoherencia de Farideh y de Hito y de todos los políticos que cuando están en oposición es una cosa y cuando están en el gobierno es otra. Porque no es lo mismo con violín, una cosa con violín y otra con guitarra. Ahora, yo lo que estoy viendo es qué va a pasar con las familias dominicanas. En las próximas semanas o meses. Yo no entiendo cómo la gente se está haciendo, Amado. La verdad, bueno. no logro entender y es algo que pienso más allá de cuando salgo de aquí del programa. El gran problema nuestro es que nosotros tenemos una serie de gente enganchado a la política que no tiene ni la más mínima idea ni de lo que es el Estado, ni qué es hacer una labor de Estado. Yo no voy a decir hombre de Estado porque eso... Eso queda muy, muy uh -huh. por encima. Un hombre de Estado es un estadista, y es un individuo con visión de futuro, es un individuo con carisma, con vocación, con una serie de elementos que hacen a un individuo hombre de Estado. Aquí hay una serie de enganchados, aquí hay una serie de tipos que se meten a la política por diversas razones, sobre todo por más uh -huh. que por la razón material que por otra cosa y comienzan una serie de atlátares, eh, eso significa en buen cristiano del lambeojo y tumba polvo, a decirle líder, y líder para acá y líder para allá, y lo que menos sabe el receptor de esos halagos es lo que es un liderazgo. Entonces, lamentablemente, eso nos ha dado en la cara todo el tiempo. Esta gente que nos está gobernando eh, tenía en grado sumo, una, o tiene, tiene en grado sumo una gran cantidad de ese personaje, el político enganchado, tipo que se sube un día a una caravana, saca una bandera del partido por el que está caravaneando y a partir de ahí se hace político. Y vuelvo y te repito, una serie... De amanuenses al látares, le vienen y le dicen líder y él se lo cree. Y entonces comienza a disparatear, ¿tú ves? Y hace del disparate su mejor arma contra el gobierno que está de turno. ¿Como Botello? ¿tú ves? Sí, sí. ¿Y otros también. Botello es un líder de cartón. Botello es un, un, un, un, un, un líder con los pies de barro. O sea, es un tipo que simplemente ha tenido eh, esa, esa fama, ese boom, porque aboga por algo que la gente cree que puede ser posible y que le va a beneficiar, y entonces todo el mundo le ha caído detrás. Pero él ni siquiera entiende, o quizá lo entiende y no... pero sabe que es el nicho que ha elegido, que si, uh -huh. si ese dinero se libera en este país la inflación se va a ir al cielo. ¿Tú ves? Y entonces Pero al la final... Gente no entiende eso. Y, entonces, y entonces al final vamos a sufrir en el futuro cercano. Pero bueno, el tema de ahora básicamente es los combustibles. Si esta gente fuera estadista, se diera cuenta de lo que está pasando con el tema de los combustibles, que es sencillo. El tema de los combustibles no es un tema de fórmula porque si fuera de fórmula ya Hito la hubiese, sí, sí, ya hubiese revertido la situación por la que estamos pasando. No es un problema de fórmula, es un problema de que los combustibles en la República Dominicana tienen una carga demasiado grande de brechas y hoyos económicos que hay que tapar en la República Dominicana para seguir avanzando, y entonces al combustible se le cargan esas cosas. Es decir, es como que tú recibas, además de tu sueldo, Tú recibes eh, un dinero, un dinero que es el resultado de, de que, bueno, un apartamento que te dejaron en herencia, que está alquilado y tú, a lo que tú recibes por ese apartamento, tú cada día le vayas cargando una cosita más. Bueno, el internet lo vamos a pagar de ahí porque me da, eh, también el gas que compramos en la casa lo pagamos de ahí. Vamos a pag Oye, cuando tú vienes a ver eso que te entra, tú no lo ves porque todo está cargado ahí. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? El dispendio, señores, si este gobierno economizara, si este gobierno fuera menos dispendioso como lo es hasta el momento, óigame, llevarse 100 periodistas para España, aún, miren, yo le voy a decir algo, aún cuando cada periodista hubiese pagado su pasaje, eso no era suficiente, porque para usted ir a España... Usted necesita un alojamiento, ¿cuántos días fue? ¿Día a día? Una locura, pues una es una locura. Una semana, siete días, pero usted necesita un alojamiento. La Z completa. Un hotel lleven. en España, un hotel de mochila, que es un hotel de paso en España, no baja de 45 a 55 euros. De mochila, estoy hablando no de un 5 no estrellas. Un hotel de mochila es, ¿cómo te digo? Como el Hotel Líbano de aquí que es un hotel para que usted venga a Macorís, no se quiera ir de noche. Y digo, bueno, vamos a quedar en el Hotel Líbano o en el hotel de aquí de mi amigo Luis, que está aquí en la esquina, eh, el New Parisian, donde está el restaurante de él. Y mi amigo, saludos para mi amigo Luis. Pero eso cuesta en, en España de 45 a 55 euros. Estamos hablando de que solamente pagándole el alojamiento se iba a gastar un dinero a esos... Óigame, y la Z-101 estaba ahí, la Z no se mueve por tres porque lleva un equipo, Una no solamente técnico, sino un equipo de gente. O sea, todo el programa de la Z se la trasladó, óyeme, todo el programa de la Z se trasladó de aquí a España, a Fiturco entonces ¿Cuál era la necesidad? Debería de ser la ninguna. pregunta que Eso debió Pero de ser nin, tendencia nin, Ayer ya, oye, ya no fue súmale ahí, Un no, dispendio no. Es que la gente no le eh, importa eh, Un dispendio súmale, súmale a eso ahí que fue también la gente de RCC Media Es decir, programa 6 sí. de la mañana y Son de la enterito O sea Pero es lo que te estoy diciendo medio para ahí, para Pero La ya. gente no, no sigue o Ni sea, le importa la eso la prensa importante de la República se trata Entonces ese, ese es dispendio Si el Estado se economiza ese dispendio Si el Estado actual se economiza ese dispendio y comienza a bajarle responsabilidades económicas a el producido por los combustibles, eso tiene que reflejarse en la baja de los precios. Pero ellos no se atreven a hacerlo, ni se atreven siquiera a decirlo. Hay que decir, amado. Oye, ¿por qué? Porque no pueden, no pueden, no pueden mantener el, el, el nivel. Entonces, el nivel que llevan no lo pueden mantener. ¿Tú sabes lo que es un director general de migración que olímpicamente dice que gasta 4 millones de pesos en, en restaurantes, comida, en vinos caros. Maristos. ¿Tú sabes lo que es que el senador nuestro dice yo gasté doscientos mil y pico de pesos en, en, en quesos y vinos? ¿Tú, so, son ejemplos que le estoy poniendo. Son ejemplos que le estoy poniendo de, del dispendio que hay en este gobierno. Y ese dispendio, por supuesto, tiene que cubrirse, eso es cuarto. Eso es cuarto. El, el aumento de la nómina, que se han sí. quedado calladitos, pero dijeron, encontramos, que se dio cuántas botellas, pero ahora cuando tú calculas, hay más eh, eh, eh, empleados en el Estado que lo que había antes. Claro, pero ¿por qué? Ejemplo. ¿Por qué? Porque el PLD en 20 años que tuvo... 20, ¿no? 20 con el dipólito. Ok. 16. 16 años. Tío. En 16 años que tuvo en, en, el, en, el, en el poder, blindó de cierto modo... Sí la, lo, la, la empleomanía del Estado. ¿Tú ves? O sea, ya el gobierno, so pena de ser demandado, so pena de ser criticado, y el gasto no puede en llegar a que... Vete tú, vete tú, vete tú, que yo voy a nombrar mi gente. No, ya no es así. Entonces, al encontrarse con esa dificultad de que los que se paran tienen que pagar... ¿Qué es lo que han hecho? Bueno, vamos a nombrarlo por Pero encima ejemplo... de él. Y me imagino que habrá un asistente <coughs> del asistente y un secretario del asistente del asistente. Pero, señores, precisamente se fina. para buscarle un hueco. Entonces, es el dispendio, señores. Lo que mm. nos está pasando a nosotros es que nosotros, eh, eh, pobres parbulillos, podríamos decirle, al país entero, estamos pagando la buena vida. Que sí. Estamos pagando los errores. Estamos pagando el, el, la, la actitud votarate que manifiesta este gobierno. ¿Hasta las... cuándo vamos a seguir así? Bueno, hasta el día en que el país con su, con su cara más plebe y pendenciera se pare frente al gobierno y le diga, señores, ya está bueno. Estas son las cosas que me molestan, amado Yerjan, amigos televidentes, cuando a mí me dicen que hay una persona nombrada que está en Estados Unidos, que Josefina tuvo que, la, públicamente dio la información de que aumentó Josefina. Castillo. Josefa, Josefa. Josefa, Castillo, Josefa Castillo de la superintendencia la, de sí. seguros. Esta señora le dice al país que ella aumentó la nómina a dos millones de pesos porque ella tenía que poner su gente, que la regobernadora de por allá de San Cristóbal les dijo que no se desesperaran porque pronto iban a disfrutar de las mieles del poder. Pero la infeliz de Samaná, que venía de la fuerza del pueblo, porque de a modo de, de, no, del, de del, del PLD, del PLD, de, sí. de molestia. Eh, dijo algo fuera de lugar pero que no estábamos hablando de un dispendio de dos millones de pesos no, no. como lo dijo Josefa Castillo ni, de, ni no. que iban a disfrutar de la miel del poder esa señora gobernadora le estaba diciendo a los PRMistas que no se des desesperaran que pronto iban a, a disfrutar del dinero de cada uno de nosotros ¿por qué tengo yo que pagarle a un buen eh, don Juan de los Palotes a través de una nómina con los impuestos que nosotros generamos, que él esté por Estados Unidos pero ¿por qué? porque ni a un hijo de uno lo pone uno de gratis a, a cobrar cuando usted tiene una empresa familiar entonces, cosas como esta los gastos de los legisladores esta gente que se fue para España con el presidente tenemos nosotros que sustentar esos gastos pero, ¿pero ¿por qué? entonces lo triste, lamentable y terrible de esto es señores que a la gente no le interesa ni se identifica de este tipo de temas porque no tenemos una sociedad empoderada, informada y educativa Educada. Nosotros no tenemos una formación social de gente crítica. No, aquí lo que aquí, se está pendiente a es a beber, a, a que sea día de fiesta. Eso. Pero lo que yo decía, por eso es el problema. Eh, esos líderes, esos líderes que está, cuando están en la posición debieran trabajar ese ah, tema. Ah, pero lo van a trabajar? Pero no lo trabajan. Porque no les conviene. ¿Por Porque sería amolar cuchillo para su Entonces, garganta. Entonces nos corresponde a nosotros los comunicadores sociales que no tenemos compromiso con nadie que no cobramos ninguna botella en ningún sitio y que no estamos nombrados por ahí eh, en alguna institución pública por tres pesos, hay que decirlo, no estamos nombrados por ahí en una institución pública por tres pesos, no corresponde entonces a nosotros decirle las cosas como son, decirle al pan pan, como dicen en el campo, y al vino vino, independientemente de que sean nuestros amigos, de que sean nuestros eh, compañeros, por ejemplo, de partido, que sean nuestros, eh, o que sean eh, los contrarios a nuestros enemigos. Porque desafortunadamente, si nosotros como sociedad no le damos a todo el mundo lo que le corresponde, sea bueno o sea malo, no vamos a avanzar. Aquí se pensó que con la protesta de la Plaza de la Bandera el país iba a cambiar y aquí no se iba a tolerar. Un solo acto de corrupción. Uh, más. Así es, lamentablemente. ¿Y qué ha pasado en la República Dominicana? miren lo que está pasando con Punta Catalina. ¿Mm? Lo, que, lo que pasa que lo que, que está la, pasando con Punta, la Punta la Catalina de la... luego de que la desacreditaron, Amado. Ahora, prácticamente se le están... Eh, a través de un fideicomiso, porque es el gobierno más raro, este gobierno va a terminar entregándole el gobierno a, a, a, a, al sector privado para que gobierne sí, a través de fideicomiso. Sí, por ahí es que va. Entonces, Punta Catalina, luego de que la desacreditaron totalmente... Que eso no servía, que eso fue un acto de corrupción. Entonces, ahora se le están pasando al sector privado por debajo de la mesa. Pero hubo un señor, yo no sé si fue ustedes que subieron la información, perdón, amado, del gobierno, bueno, que habló, en eh, momentos cuando está la entrega de Punta Catalina, habló maravillas de la misma. Entonces, ahora vemos desacreditarla. No, al revés. Eh, okay. eso, ese fue el ministro eh, <risa> Almonte, de, de, de, energía que, de Energía y Minas, que cuando, iba a, cuando yo ganaron, dijo: Yo no recibo Punta Catalina porque ah, okay. eso está viciado, eso tiene vicio de construcción. Y entonces luego la recibe calladito y entonces ahora está diciendo que de eso va a ser mi tema día de hoy okay. que Punta Catalina está trabajando a su máxima capacidad por, y que todo es bueno y por eso hay que pasarse en sector privado es así, por o debajo sea, de la mesa. O sea, tenemos yeah, una serie de, de políticos y de profesionales que son eh, ¿cómo te digo? Completamente Mentirosos. Lo que está pasando son, con esta muchacha con Faride son, y con el mismo hito. So, violan de, alguna, de alguna manera la propia ética de su profesión. No son capaces de admitir que la oposición hace una cosa buena y entonces todo es malo. Cuando llegan al poder se dan cuenta de que lo que la oposición hacía, uh -huh. cuando, de, que la, de, de que lo que el gobierno hacía cuando ellos estaban en la oposición no era totalmente malo. Una vez. En un discurso, Leonel Fernández se refirió a ese tema y se, y se refirió precisamente a que cuando, se estaba, cuando ellos estaban en la oposición, sobre todo en los primeros tiempos, se entendía que toda la gente que estaba alrededor de Joaquín Balaguer había salido multimillonaria del Estado. No, no es así. Luego descubrimos que no. Pero estamos hablando de un político que de alguna manera tiene muchas luces, pero... La mayoría de la gente lo que entiende es que la posición de un político de oposición es decir que lo que venga del gobierno es malo aunque sea bueno. Pero mira lo grave de esto, que es amado. bueno aunque sea malo, ¿Qué es lo que si es, a la gente quiere. ¿Qué es lo que está pasando ahora con el pasado gobierno, los pasados funcionarios que han asumido el rol de oposición? Pero tú no ves, o sea, a un Domínguez Brito que ahí estuvo... Eh, eh, pidiéndole no, a Abinader no, eh, que con el tema de Punta Catalina, sí, o sea, sí, pero no. yo la imagen que yo tengo de Domínguez Brito es quemando la bandera de la corrupción. Entonces hoy él dice que hagan un escáner de los corruptos de su partido para irse frente con frente. Pero este hombre, el de Santiago, señores, la misma Margarita, solo saben hacer posición en base a las críticas, cosas que ellos mismos hacían, pero que tampoco resolvieron en su gobierno. ¿Qué te dice a ti? Que de este ser el partido, que vuelva y gane, porque todo es posible en la vida, en el 2024, es el mismo círculo de la gente que nos gobierna. Señores, esto es gravísimo. Mira... El...